Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Almas en Conciencia, eh, voy a esperar a que estén uh, más personas conectadas, voy a checar que más personas puedan estar aquí acompañándome Déjenme lo voy a compartir aquí en, en el Whatsapp, en el grupo de Whatsapp. Hola, ¿qué tal? A ver, vamos a esperar a que más personas estén conectadas. Voy a dar un espacio, un momentito, para que a varios les llegue la notificación. Varias, eh, necesito que por favor me ayuden personas, enviando eh, corazones para que llegue la notificación a más personas y bueno, pues puedan acompañarme en este momento. Hola chicas, a ver, ahorita ya les voy a ir platicando qué es lo que, que está pasando, por qué se llama así la despedida. Mientras les voy a ir contando así como varias cosas para los que apenas yo creo que saben de mí, que apenas eh, me van conociendo, que tienen como un año, dos años de seguirme. Eh, en realidad yo llevo, estaba tratando de hacer como, como mucha memoria y si no me falla casi desde el 2013 más o menos y fue que empecé a hacer conciencia de los dones talentos que, que tengo que entre ellos es eh, ser medium eh, ser vidente, eh, poder sentir las emociones de los demás, el poder tener la sensibilidad de contactar con, con seres que pues, siempre nos rodean, que siempre están ahí, nada más que no los hacemos tan conscientes. Y bueno, pues eh, de profesión eh, soy mercadóloga eh, estudié una especialidad en mercadotecnia también. Eh, estudié una maestría en capacitación eh, y cosas administrativas, talentos administrativos. Sin embargo, pues como que la vida no me llenaba, no me daba para, para ese propósito, ese feeling de decir esto es lo mío y esto es lo que a mí me gusta y... y eh, caí en una terapia psicológica con ayuda, con el propósito de encontrar ese don, ese talento de mi vida, de para qué nací. Eh, entré con esa finalidad a, a esa sesión y me pude dar cuenta que, que pues me hacía falta mucho el autoconocimiento. Y, y empezando por ahí, empecé, me recomendó la psicóloga un libro, eh, Azucena que ya en una ocasión la invitamos aquí hace mucho tiempo, ya creo que ya más de dos o tres años. Eh, y bueno, pues ella me ayudó a encontrar ese propósito a través de un libro, Todo es perfecto. Ese libro me llevó a estudiar registros akáshicos y cuando yo descubro registros akáshicos, para mí fue como el boom, el wow, el click, en mi chakra corazón y empecé a, a vibrar súper alto y empecé a sentir una frecuencia completamente nueva para mí y, y yo decía wow es que ahora entiendo, ahora me entiendo más y ahora entiendo por qué sentía esto, no estaba loca, y todo lo que yo veo y lo que siento es real y muchas cosas que estoy segura que a muchos de ustedes les suceden y que muchos eh, vienen hacia mí preguntándome precisamente lo mismo. Y pues siempre eh, les apoyo y les ayudo con el poder descubrir esos dones y esos talentos que al igual que a ti a mí me pasó y que aprendí a convivir con ellos y que finalmente todos como humanidad tenemos algún don, algún talento solamente que no lo has eh, hecho consciente, ahí está, ahí está, pero pues todos los tenemos y yo les digo calma, o sea, nacimos así y esa es nuestra, nuestra verdadera naturaleza, solamente que pues no ha sido como que en la escuela te enseñen la materia, aunque sería muy bueno que en todas las escuelas nos enseñaran todo esto. Y bueno, eh... A partir de ese momento para mí fue como, wow, amo esto, yo me voy a dedicar al 100%, voy a entregar mi vida a hacer esto porque yo nací para hacer esto y encontré el propósito de mi vida. Y fue tan marcado que me costó... Tal vez unos meses el poder adaptar y el que muchas otras personas a mi alrededor, en mi entorno familiar pudieran entender que yo iba a abandonar carrera, que yo iba a abandonar mi profesión para poder hacer esto y que hasta la fecha algunas personas todavía me siguen diciendo que pues habiendo estudiado todo lo que estudié porque eh, hago esto. Y bueno, pues mi respuesta es porque esto me llena y porque esto me hace feliz y hace poco platicando con, con una amiga me dijo, es que te has dedicado a ser feliz y esa felicidad se ha contagiado y creo que tiene mucha razón. Eh, es lo único que he buscado en el propósito de mi vida, el, el poder buscar esa felicidad y que otros puedan encontrar su felicidad. Y bueno pues así fue como en ese trayecto de, de mi vida, inicié, eh, no fue nada fácil, eh, el que para empezar convivir con ese talento, con ese don, fue como ¿qué? O sea, poder hacer eso y muchos de ustedes yo creo que me van a entender cuando ustedes están estudiando cursos de este tipo y así como de, de verdad lo que estoy viendo es real y de verdad lo que estoy sintiendo es real y pues te vas sacando de onda, ¿no? Y después pues ya vas conviviendo con todo eso, lo vas entendiendo, te vas adaptando. Es un proceso de adaptación como en todo, en toda en la vida. Y pues cada vez lo vas fortaleciendo, ¿no? Yo siempre digo, es un músculo que hay que fortalecer y que muchas veces no lo fortalecemos. Hay muchas áreas de nuestro cuerpo, inclusive físicas, que no fortalecemos. Pues este es un músculo energético que hay que fortalecer. Y bueno, pues al verlo fortalecido, este don, este talento me llevó a muchos lugares que tal vez yo nunca hubiera imaginado en mi vida. Tuve el placer de poder estar en lugares a través de mi trabajo, eh, personas y conexiones que yo solamente digo que es una bendición haberlas encontrado en mi vida porque ellas han hecho la conexión con otras personas que yo no me hubiera imaginado. Tal vez ustedes no lo saben y ya tal vez eh, por guardar cierta humildad, por guardar cierto silencio eh, y ética profesional de mi parte, eh, no he dicho, pero por ejemplo, eh, pude y tuve el placer de atender a expresidentes, diputados, eh, gentes de altos puestos en el gobierno, gente que la verdad es que me ponían nerviosa el poderlos atender y yo decía yo qué le voy a enseñar a esta persona si lo tiene todo y bueno finalmente seguir la intuición y seguir la confianza de que Dios ha depositado siempre ese amor y que yo soy consciente de ese amor que Dios tiene por mí y que pues me ha ayudado a fluir me ha llevado a lugares que no nunca me imaginé Dar atención para unas personas en Suiza, en España, en Canadá, en Argentina. Y bueno, pues yo creo que la parte eh, del internet nos ha ayudado y pues eso nos ha hecho estar cada vez más cercanas. Y eso me ha encantado y la verdad es que para mí el propósito siempre ha sido el enseñar y el que los demás puedan empoderarse y que ha sido como un sueño todo el tiempo y toda la vida de poder ayudar a que los demás se pudieran empoderar y que pudieran ser conscientes de todo lo que son capaces de hacer. Eh, y bueno, pues eso precisamente me ha llevado a que me invitaran al radio, he estado en radio en varias eh, estaciones también en Ciudad de México y bueno pues también me ha tocado la bendición de estar aquí en donde estoy en Estados Unidos, encontrar una persona que también me llevó al radio de Estados Unidos y bueno pues eso me ha hecho como crecer y saber que no me he equivocado en mi camino y que todas las puertas se abren cuando uno está haciendo lo que tiene que hacer y yo soy mucho de seguir mi intuición y de seguir lo que debo de hacer y en este momento pues es como, como un que se ha ido dando la evolución y para muchos de ustedes que como les digo apenas me están conociendo, que apenas tienen dos, tres años de conocerme en realidad, ya tengo como años de estar trabajando y haciendo todo esto, estudios de todo esto y entonces eh, todo esto me ha llevado a a precisamente a crear este programa, ese nombre de ese programa fue justo por mí cuando a un principio me invitaron a, a trabajar a través de Espiral de Luz, que la verdad es que gracias a ella, a Selene, eh, yo me impulsé y me empoderé para poder hablar y tener el valor de hablar frente a esto, tenía mucho que decir pero la forma de poderlo hacer era eh, pues todavía era como de seguir puliéndola ¿no? y ahora eh, pues se me hace algo muy sencillo y algo muy fácil y, y que me gusta, sin embargo pues la vida te va llevando pues también a otras cosas y te va llevando a otros campos y, y muchas, muchas eh, formas y maneras. ¿no? Esta decisión que acabo de tomar, que de hecho fue apenas casi, si ustedes ven el anuncio, fue subido a las 3 de la mañana. Uh, no es eh, como que ya llevaba tiempo planeándolo, o tal vez sí, y mi alma no me había avisado. <risa> y muchas cosas y bueno pues esto ha hecho que tomé la decisión de parar voy a parar de hacer programas voy a seguir dando terapias voy a dar, seguir dando sesiones pero he elegido parar porque Creo que es importante para ustedes que tengan programas en donde sea algo que les nutra. Yo sé que siempre les traigo reflexiones. Yo sé que siempre les traigo eh, temas que les ayudan, pero quiero encontrar mi propia voz. Quiero eh, no seguir o basarme con respecto al, a la lógica, a la razón. Y no sé cuánto tiempo me va a llevar eso, no sé si me va a llevar un proceso de tres a seis meses, yo calculo eso. Pero quiero, quiero hacer esta, esta parte de, de darme ese espacio y ese tiempo para pensar, reflexionar y darle un giro a todo lo que ya vengo haciendo. Llevo años haciendo esto. Y quiero seguirlo haciendo, pero de una manera diferente. Quiero seguir llegando cada vez a más personas. Quiero eh, que sean más personas las que pudieran escuchar esta verdad y que pudieran realmente darse cuenta que si sí sabes que eres consciente, que eres un ser de luz. Y que muy por debajo que te puedan decir lo que no eres, en realidad estamos olvidándonos nuestro verdadero propósito y me voy a llevar el ejercicio de realmente el entender que no necesitamos hacer nada en la existencia solamente para hacer luz y que el día de hoy me estoy dejando seguir por mi intuición y ayer tomé la decisión y platicando con mi pareja le dije es tiempo de parar yo sé y me duele en parte porque es la despedida y el cierre de un ciclo, va a ser un antes y un después de esto. La verdad es que me había resistido, si ustedes se dieron cuenta, cerré la parte de preguntas del tarot los jueves y después se me vino lo de la meditación que también fue algo que extrañé, ya saben que como que Llevaba años haciendo meditaciones, de pronto como que dejé un break y luego me dijeron, oye, sigue con las meditaciones y volví a tomar las meditaciones. Pero eh, creo que ni ustedes ni yo nos merecemos como esa parte, ¿no? De, de hacer las cosas como a la i se va. La verdad es que yo prefiero mil veces hacerlo al 100 y de la mejor manera. Y la verdad es que ahorita no me siento con la energía de poder seguir haciendo esto. Y dije, es tiempo de parar, ya no puedo. Ya es tiempo de hacerlo consciente, de, de poderlo eh, manifestar. Y que obviamente no es al 100% y no me voy y los voy a abandonar y ya digo suerte a todos. <risa> Pero... Sí es un tiempo de tres a seis meses, eso espero. <risa> si no es que más, si no es que la intuición dice por completo cerramos el programa y adiós. Voy a seguir dando sesiones, terapias, obviamente, pero ya no voy a estarme anunciando. No sé si a ustedes les ha llegado esa parte en su vida en donde sienten que están hasta cierto punto como cansados de de la rutina de, de lo que hacen y que necesitan hacer como ese cambio por completo y aquí estoy enseñando el cabello azul que se me cae y que es tiempo de parar es tiempo de, de que te des cuenta de que no todo tiene que ser así no sé si como el martes anterior que habíamos hablado y que invitamos a Malú nos dijo que este eclipse iba a traer como un cambio y que me dice a mí que me tocaba como en la parte espiritual que justo cae en esa. Y creo que estoy cayendo en ese lugar profundo, pero no de tristeza ni de decir, ah, ya, no sé qué va a ser mi vida, sino como un quiero cambiar y hacer algo nuevo y encontrar un propósito, porque con el propósito con el que yo inicié, se desgastó y ahora estoy esperando que mi intuición me lleve a ese nuevo gran propósito, a esa nueva forma de hacer las cosas y esa nueva forma de poder llevar adelante este programa, las sesiones, los mensajes y que se dé ese conocimiento expansivo para todos y que todos Pudieran estar acompañándome y que bueno, yo sé que muchos de ustedes tal vez se desesperarán, tal vez me abandonarán y tal vez buscarán a otra persona y que bueno, qué bueno que lo hagan, que sigan buscando. Yo sé que muchos de ustedes pues obviamente no nada más me siguen a mí, es obvio que tienen que seguir a muchas otras personas, pero que busquen ese aprendizaje siempre que vaya enfocado al amor. Cuando les hablen de miedo, cuando les hablen de separación y cuando les hablen de diferencia, ese no es el camino. Ese no es el camino. El camino siempre va a ser hacia la unidad, hacia el amor. Nadie te puede separar de lo que es realmente tu esencia. Y que si no te reconoces, puedes perderte en el camino. Y reconocer que eres amor te va a llevar a realmente reafirmarte en esta tierra y que difícilmente puedan cambiarte y llenarte de miedo. Entonces, nada más les digo, ojo con las personas, con, los, con las eh, que hablan y que hablan de miedo, que hablan de temor, que hablan de separación, que hablan de ira, que hablan de, de que hay muchas cosas destruyéndose y acabándose, en realidad es una transformación desde el amor. Y que justo es esto, es esto que estoy haciendo, es una transformación desde el amor y que yo sé que eh, había dejado de ser bastante constante y que muchos ya me habían dicho, oye, ¿qué onda? Ya no mandas mensajes, ya no hay esto de, de estar ahí como al pendiente de las redes y siento que es como el que quise como alargar una etapa que, que ya no ya no da para más, ya no da para más, esta etapa ya es así como de el parte agua, así como que eh, el poderme enseñar y el poder darles esta sinceridad creo que es lo más honesto que, que puedo hacer con ustedes porque yo sé que eh, ustedes me quieren y yo los quiero y que me han siempre acompañado y seguido durante muchos años y que yo sé que hay muchos que apenas como que van agarrando la onda de lo que soy y cómo soy y, y demás y que me da gusto porque han sido por recomendaciones y que ha sido como el crecimiento de muchas otras personas que los han traído aquí y que hacen clic con lo que digo y con lo que no digo. <risa> Y con mi manera de ser y que pues este tiempo va a ser para eso, va a ser para algo más positivo, algo más grande y que ustedes van a poder también eh, convivir con eso y que van a poder ustedes eh, pues darse cuenta, ¿no? También. Eh, y bueno, pues no sé qué más, ya a lo mejor en algún punto este volveré a salir y volveré a, a hacer, todavía no lo sé, no sé cómo va a estar este cambio, pero es algo bueno y positivo, yo lo sé. Y traigo un proyecto, dos, en mente, que no necesariamente es que me estorbara el programa para hacerlo, pero si era como un concéntrate y pon atención en lo que quieres ver crecer y en lo que le vas a dar prioridad en este momento y que finalmente va a ser una contribución para todos. Voy a leer algunos de sus mensajes y eh, pues voy a ir haciendo algunos comentarios. Eh, voy a saludar por acá a Soraya, a Beli, saludos, buenas tardes, Gaby Flores, Ilse, Lincona, Loli, Irma, buenas tardes. Dice que gusto, dice verte, Marguville dice, pero triste a la vez, ya sé, también yo. Rosalía Rodríguez dice, éxito para ti, donde estés, gracias. Hola, Rosy, Omar Cifuentes dice, Maggie, un abrazo, Luti Belmont está triste. <risa> dice, estoy perpleja. <risa> Gabrenda dice, hoy agradeciéndote estos años de acompañamiento con tus programas, gracias, Gabrenda. Saludos, Lena, dice, un abrazo, Lena. Eh, Patricia Salinas un abrazo, dice tu admiración y respeto, he crecido más de lo que imaginas Nancy dice muchas gracias por las enseñanzas y los consejos de luz, Luna Barrete dice yo te es, eh, escuché por primera vez cuando estaba pasando por un momento difícil de mi vida y me ayudaste mucho sin conocerme bendiciones Edgar Martínez dice te conocí cuando estamos en el programa con Anabel y princesa Nena dice que te vaya súper bien. Dice que se ha hecho éxito en tu nuevo proyecto. Dice Marvula, agradecida con los conocimientos que transmites. Dice qué triste noticia nos das. Gracias por todo el tiempo que nos regalaste y compartir tus conocimientos. Te deseo todo éxito. Gracias. Ángela García dice muchas gracias por tu acompañamiento. Te abrazamos con cariño. Vale, ay besos a la Vale. La amo, me encanta. Y Margu dice muchas gracias, Conchita Morales, saludos, Silvia Can, besos Ma. Y Rosy dice, muchas gracias por todas las terapias. Y dice, sigo en mi proceso de registros Dice Fabet Chaile, gracias por todo, por de las enseñanzas. Éxito. Y Cari dice. Es necesario y comprensible tu decisión. Éxito en este cambio. Te vemos pronto. Gracias, Cari. Y Silga Khan, dice que si la lleva a Dubái. Bueno, vámonos. Dice, muchas gracias por tus enseñanzas. No la entiendo, pero respeto tu decisión en particular. Te agradezco por estar. Yo les dije, o sea, terapias vamos a seguir teniendo. Eh, pero ya no vamos a tener programas y sesiones en, en vivo, pero pues si tú me quieres contactar y si me quieres seguir recomendando, pues adelante, eso eso va a estar ahí, que la verdad es que yo crezco porque ustedes me recomiendan, no hay otra cosa mejor que ustedes me puedan recomendar con alguien más y que ese alguien me recomienda con alguien más y así se ha hecho la cadenita, eh, pues interminable la verdad. Porque ya es como, oh, yo conozco a fulanito porque conocí a fulanito y ese fulanito me llevó con ese fulanito. Y así, ¿no? Nos hacemos una cadena de fulanitos. Y dice, Mi Maggie, te voy a extrañar, pero todos los cambios son muy buenos para reinventarse. Dios te bendiga. Gracias, Beli princesa, hace mucho éxito, los niños te llenen de bendiciones. Dice eh, Facundo, dice, me sorprendiste, buenas tardes. Dice, todo será por el momento, perfecto, prosperidad, muchas gracias por tus mensajes, nos va a hacer falta, gracias. Sí, a mí también ustedes me van a hacer falta, la verdad, es que sí, o sea, sí, sí. Va a ser el extrañamiento mutuo. Dice, me sorprendiste tu decisión, siempre es para ser mejor, Tú te lo mereces, gracias, Estela Hernández, dice... A Zaira, se sí, gracias infinitas porque estoy segura que te irá de maravilla con todo lo que emprendas, te quiero mucho. Muchas gracias, te vamos a extrañar muchísimo, es una idea extraordinaria. Te amamos, Maggie, muchas gracias por todo lo que nos has guiado, menciones, muchas gracias. Y al manajeli, bendiciones también. Esperamos con paciencia tu regreso. Gracias, gracias de verdad por, por si es que ustedes deciden esperarme. Eh, dice, todos los cambios son para bien y ten por seguro que toda esta pausa es para venir con algo mucho mejor. Recargada de energías y cosas nuevas y luz para ti en este tiempo que encuentres lo que busques y gracias por todo lo que nos diste. Pues sí. Eh, en realidad sí, eso es, ese es el verdadero propósito, el que pueda como eh, refrescar, recargar baterías, eh, no sé si ustedes lo notan o, o solo soy yo o <ríe> es pues mi percepción, pero si ustedes se meten a internet uh, hay como muchas cosas como muy repetidas y como que he observado a algunas personas que lo que dice uno lo dice el otro y lo dice el otro y lo dice el otro. O sea, como que es como un circlaje de muchas personas que están como diciendo lo mismo, pero, pero como que le voltean y como que, como que eso hace que, wow, y que de repente las personas digan, ay, sí, esto que hice, o sea, ¡ay! eso como que me ha causado un poco de como de cuestionarme si, digo, no es porque digo, cada quien lo dice con sus propias palabras y con su manera de ser y con su energía y demás, pero estoy buscando la transparencia y lo que uno siente y, y poder hablar desde el corazón. Y el limpiarse de todo esto va a ayudar, va a ayudar a que pueda resurgir la autenticidad y que esa autenticidad eh, pues salga a la luz, ¿no? Eh, que realmente eh, pueda uno eh, decir las cosas desde donde las siente, ¿no? Creo que eso siempre lo he hecho, la verdad, o sea, eso no me, no me niego, o sea, ni siquiera puedo seguir un guión, yo siempre soy como una persona que va siguiendo su intuición y, y lo va haciendo, y va diciendo todo lo que tiene que decir, como lo va sintiendo, y, y si lo tengo que decir, lo digo y punto, o sea, no, no soy como muy, y soy muy transparente en ese sentido, o sea, como que no puedo disimular mucho el, el que quiera o no quiera decir algo, <ríe> me sale ya. pero pues sí, eso en parte eso. Eh, eh, sí, es necesario retomar las raíces, es necesario hacer esos cambios y que si este cambio te, te sirve y te ayuda para poder reflexionar, adelante también hazlo, porque estamos en esa temporada de eclipse y que, bien dijo, es, eh, Malu para mí dijo, es la parte espiritual. Y yo decía la parte espiritual, que va a ser, ¿no? Y así como que yo andaba como observándome y, y dije, pues sí, es que ya, ya viene un tiempo en donde he estado como cortando, cortando. ustedes se han dado cuenta, ha sido poco a poco, he ido dejando y me he ido desprendiendo porque finalmente este es mi proyecto, es mi amor. Y en WhatsApp, eh, quien sigue en WhatsApp, saben que eh, cuando iniciamos el grupo de WhatsApp y que también eso, wow, o sea, de verdad me ha sorprendido, la cantidad de personas que están en el grupo es impresionante, o sea, tenemos dos grupos de WhatsApp y que se mantienen, o sea, no son personas que entran, salen, no, o sea, han sido personas que en el WhatsApp, desde que se inició el grupo de WhatsApp, se quedaron, o sea, no se fueron, que se quedaron ahí y no se salen y yo lo agradezco porque eso me habla de que pues lo que comparto, los contenidos que les comparto son buenos, son importantes, les ayudan, les contribuyen y eso es importante y que... Y gracias por eso, gracias de verdad, porque no creo y yo he observado algunos otros grupos en los que estoy, se van las personas y se acaba el grupo y punto. Y no, o sea, yo a lo mejor me tardo en compartirles algo, pero las personas se mantienen y eso me ha sorprendido y de verdad, muchas gracias. Y por eso, por ustedes y por muchas otras personas que tal vez no puedan estar en este momento, gracias, gracias porque eh, ahí están. Ahí están y tal vez son de repente medias invisibles y no me hablan, pero ahí están y me siguen y me siguen y me escuchan y que de repente de la nada me vuelven a decir, oye, yo te escucho desde no sé cuándo. Yo digo, oh, y digo, yo no te había visto y me dice la persona, no, ya llevo mucho tiempo, pero no me gusta interactuar y te sorprenden, te sorprenden y, y eso es lindo. Eso es lindo y la verdad es que sí he querido... Eh, pues les debo ese respeto y les debo esa gratitud y ese amor que ustedes me tienen y que yo también les tengo y que se lo merecen, se lo merecen de verdad. Eh, todo el tiempo que me han acompañado en los grupos de WhatsApp y que de repente pues empecé así como a enviarles un montón de información que yo estoy segura que esa información no la comparten tan fácil y que eh, es información que de verdad yo saco y busco y leo y leo y leo y les doy información que normalmente no les comparten y que pues me gusta compartir eh, eso, ¿no? O sea, información que realmente les nutra en ese sentido. Y bueno, pues ahí está. Y también pues obviamente esto conlleva que el grupo de WhatsApp también va a estar parado. Si el grupo de WhatsApp se deshace, pues se tendrá que deshacer y vamos a tener que dejar ir lo que se tenga que ir y que lleguen tal vez nuevas personas más adelante. No lo sé, podría ser. Eh, voy a leer aquí, dice Edgar, dice yo he notado que últimamente hay como una ola de muchas energías que andan circulando y nos cansan a todos, nos agotan. Porque hay mucha resistencia al cambio y este dice cambio, ay, espérame, ah. dice, nos agotan porque hay mucha resistencia al cambio de muchas personas y como que todos vamos en cadena, nos atrasan a todos. Algo así, algo así, dice Martita Mayen, dice, gracias por todo lo que has regalado, siempre hay un espacio en donde nos eh, detenemos para hacer un cambio. Tu espontaneidad y asertividad es el claro ejemplo de esta decisión, dice, mi gratitud infinita, todo el amor, dice Ivonne. Dice por tu mayor, bien, gracias, dice, Maggie, dice, hermosas señales, que tengas un hermoso y bendecido camino en todos tus proyectos. Y bueno, pues sí, o sea, y les voy a seguir repitiendo eso, o sea, nada más es como un, una pausa de tres, seis meses, no lo sé. La intuición me lo dirá y que poco a poco iré descubriendo. Esta no fue una decisión que haya pensado desde hace mucho tiempo, sino simplemente decidí seguir mi intuición. Y eso llegó, ese, ese mensaje de para, ya, hasta aquí, punto. <ríe> Fue apenas ayer en la madrugada. Fue así como de ya. Ya soltaste los mensajes de los jueves, ya soltaste las meditaciones, ahora suelta tus martes. Y yo dije, está bien. Vamos a soltarlo, vamos a ver qué nuevo traes y yo me voy a dejar guiar y yo voy a estar flojita cooperando con el universo. Yo pienso que tal vez me voy a dirigir a lo que traigo en mente, sin embargo, la conciencia me lo dirá. Y tal vez regresaré dando algunas otras cosas o tal vez no, no lo sabemos. La conciencia ya no lo dirá y yo me voy a dejar guiar por esa conciencia y voy a seguir mi intuición y eh, pues así va a ser. Les agradezco a todos, de verdad, infinitas gracias. No saben, yo sa saben ustedes, yo siempre les hablo de la gratitud y siempre les digo que lo mejor y el sentimiento más alto en el universo es la gratitud, porque eso te lleva al amor. Entonces, estoy en gratitud con todos ustedes por, por seguirme la corriente por darme chance y espacio de entrar en sus vidas, por haberme escuchado por tantos años, por que me siguen porque me comparten, porque hablan de mí, porque he dejado como ese pequeño encuentro o encenderte una pequeña luz en tu interior y que tú puedas seguir esta guía y que tú puedas fortalecerte a través de esa guía y que te des cuenta que somos iguales y que tenemos la misma capacidad la misma luz, la misma conciencia y que esa no se va solamente que no la has reconocido, no la has visto gracias y nos estamos viendo muy, muy, eh, hasta, hasta después. Eh, sí, todos los videos se van a quedar aquí y en el canal de YouTube. Ahí están los videos, ustedes pueden verlos. Yo les digo casi prácticamente son cursos gratuitos, de verdad. Son muchas cosas que tal vez otra persona te las pudiera haber vendido en mil, dos mil, tres mil pesos y yo se los regalé y ahí están, ahí están para que lo puedas practicar, para que lo puedas hacer y bueno pues ya iremos viendo qué, qué más nos trae la vida y qué más vamos a estar haciendo. Y gracias de verdad a todos, gracias este, por, por su paciencia y si nos vemos en ese tiempo, pues nos veremos en ese tiempo y, y ya estaremos platicando. Gracias a todos y nos estamos viendo y como siempre me voy a despedir, que un ángel te lleve bajo sus alas, te cuide, te bendiga, te proteja, te llene de luz, de conciencia, de amor divino. Y deseo también que tu hogar esté plagado y lleno de ángeles, que te cuiden, te bendigan, te protejan, que tu hogar esté tan lleno de ángeles que solamente puedas vibrar en paz, en amor, en dulzura, en sanación y curación dentro de tu hogar. Gracias a todos, a todos, a todos. Les envío un gran, gran abrazo. Les envío bendiciones y eh, espero que, que pronto, pronto, este, pues tengan la claridad suficiente para poderles hablar de qué es lo que va a seguir. Eh, y bueno, pues ahí está todo. Gracias y nos estamos viendo en algún otro momento. Cuídense. Bye, bye.